Hola a todos los que están en, en casa, los que después se conecten, ¿cómo están? Hola, muchachos que están acá conmigo en clase, en el salón. Eh, me alegra que estén pocos porque están cerca. Entonces, tengo que invitar, ¿no? Por favor, me dicen si, si en algún momento no me están escuchando bien en la, en la casa. Bueno, entonces, estamos hablando sobre eh, eh, sistema alémico, ¿no? Y, y hablando sobre el sistema limbico, vimos que son múltiples componentes eh, subcorticales, en su mayoría, ¿cierto? Y entre de los componentes subcorticales hemos hablado de el hipocampo, la amígdala, ¿cierto? Y el céfalo, eh, corteza cingulada, es corteza, pero no es una neocorteza, es corteza paleo, o antigua, ¿sí? Y hoy, okay, eh, ahora vamos a hablar de... Los ganglios basales los ganglios de la base. ¿sí? En alguna literatura lo van a ver como el eh, eh, complejo, como el estriado. ¿sí? O el estriatum. Se ¿sí? puede cambiar en literatura. Y muchas veces, pues, no, cuando se habla de conexiones de esa estructura con otras, no se habla de ganglios basales, sino de estriado. ¿no? Entonces, por ejemplo, los circuitos son frontoestriados. Quiere decir que es la conexión entre la corteza frontal y los ganglios basales, ¿sí? O vía nigroestriada será entre la sustancia negra y los ganglios basales, ¿cierto? Siempre que uno hable de vías, el primer nombre que va es de donde parte la vía y el segundo es de donde llega. ¿sí? Entonces, pronto estriado, será una comunicación que parte de la corteza frontal y va hacia el estriado. No puede haber conexión estriada frontal porque está más mediada por el tálamo. ¿Sí? O sea, los ganglios basales no se conectan directamente con el lóbulo frontal, sino a través del talo, ¿sí? Pero el lóbulo frontal se conecta básicamente con todo. Eh, bien, entonces, para que lo tengan en cuenta, pues si ven en otro lado, como es triado, ah, ganglios basales, principalmente los ganglios basales dorsales. Los ganglios basales, eh, aquí, aquí los vemos, son un, un, un conjunto de núcleos que están. Alrededor de los ventrículos laterales. ¿Sí? Entonces, como están alrededor de los ventrículos laterales, siempre van a estar muy cerquita de el hipocampo y de eh, el tálamo. ¿Sí? Entonces, como que siempre está El tálamo, los ganglios basales, el hipocampo, los ventrículos laterales. ¿Sí? Anatómicamente. Tenemos varias divisiones de los granos basales. Por ahora, algunos de los núcleos de los granos basales por algo tenemos. Este que parece un lente, un círculo, que conoce como lenticular o globo palio. O el pálido. Tendríamos este que anda a la vuelta, que es la misma forma de los de los, de los, de los ventrículos laterales. ¿sí? Será el caudado y putam, ¿sí? Aquí lo vemos, también lo llaman este aquí, es el caudado y putam, ¿sí? Tendremos ahí, adicionalmente, eh... ¿sí? ¿sí? pues no es parte de los números basales es el caudado, la cabeza del caudado, la cola del caudado, la cola una vuelta, ¿sí? Es uno de los diferentes cortes, lo hago... Se va a encontrar con diferentes porciones de los ganglios basales, dependiendo de dónde haga el corte coronal. ¿Sí? Bien. Eh, otros ganglios basales, pues tenemos, la parte de entrada, que no se sé ve bien, es, estaría el núcleo accumbens. ¿Sí? Muy cercano a los núcleos sectales. Los núcleos sectales no son propiamente parte de los ganglios basales, pero sí como que eh, funcionalmente están muy cerca, ¿cierto? Por eso una lectura vencer los núcleos sectales como en los ganglios basales. ¿sí? Va a ser una división funcional que genatómica. ¿Listo? Eh, aquí vemos, en esta diapositiva, una división, que la que presenta en el libro de Paz, ¿cierto? de los ganglios basales, son los componentes dorsales y los componentes centrales. En el componente dorsal de los ganglios basales, vamos a tener el ocario y el complejo caudado-putamen. caudado-putamen siempre se ve como juntos. El núcleo caudado y el núcleo del putamen. Vemos también la división de acuerdo como histológicamente a la complejidad. Es uno componentes. Eh, esto será más tipo núcleo núcleo. Esto es más como eh, paleocorteza. Corteza, ¿no? El el Y en la parte ventral tendremos algo conocido como la sustancia nominada que es básicamente muy cercana a los, los eh, núcleos sectales, que se pone como el núcleo de, de Maynard. ¿sí? Y principalmente lo que nos interesa es el núcleo cúmulo. ¿sí? Muy cercano a la corteza olfatoria primaria. Ahí en toda esta vía ventral cerca a los a, a los eh, eh, a los Bueno, fatorios pues aquí vemos el un corte coronal ¿cierto? tendríamos el, el núcleo el caudado el núcleo caudado, el putamen el globo pálido, el globo pálido lo pueden dividir en un componente externo e interno ¿Sí? unos axones que dividen el globo pálido en dos, que se suelen conocer como la cápsula interna y por y por fueron los axones que se conocen como cápsula externa. Cápsula externa, externa. Eh, el, núcleo, el núcleo del sub subtalámico, a pesar de que es parte del biencéfalo, algunos lo incluyen dentro de los cambios basales, dado que hace parte de la misma unidad funcional. ¿Eh? ¿Qué es lo que es? Sustancia negra del en mesencéfalo y núcleo y, y núcleo subtalámico del, de, del biencéfalo también mucho, en bastantes libros, lo unen con los ganglios basales, dorsales, caudado, putamen, dado que en conjunto están involucrados en las mismas funciones. que son funciones de qué? ¿Qué funciones harían los núcleos caudado, putamen, sustancia negra, control y del control del pensamiento, de, sí, y, del pens movimiento. y del movimiento. El pensamiento es movimiento internalizado, sin impedir la cosa. Entonces, cada vez que hay movimiento, necesitamos controlarlo, darle forma. ¿Sí? que sea armónico, fluido. Entonces esto hace parte de ese conjunto de redes extrapiramidales. Cuando cuando haya fallas, ahora veremos, pues pueden haber fallas en el control o eh, movimientos anormales, fallas como de coordinación, tics, eh, que se conocen como alteraciones extrapiramidales. ¿eh? quieren Anótate y para la para los Listo, Muchas veces, cuando se habla de ganglios basales, eh, se está hablando entonces de. Eh, se incluye la sustancia negra y los núcleos octalámicos que anatómicamente no son ganglios basales, pero funcionalmente se integran a la red extrapiramidal, a la red de funcionamiento extrapiramidal, ¿listo? De control del movimiento, control del pensamiento, etc. Bien, y a, la, y a nivel ventral tendremos nuestro núcleo acúlbens que tiene que ver con otras funciones menos motoras y más afectivas. ¿Ves? El componente dorsal es más motor cognitivo y el componente ventral más afectivo. Eso casi siempre pasa en todas las estructuras. ¿Se acuerdan también cuando vimos el, eh, los, eh, el, el, el cíngulo, los componentes más ventrales, anteriores ventrales eran más afectivos los componentes más dorsales, posteriores, más sensoriales y cognitivos, ¿sí? Entonces, entre más posterior, más sensorial, entre más anterior también, más ejecutivo, más de control, más de inhibición, ¿sí? Unas divisiones grandes en, en el encéfalo. Bien. Yes, ¿Y por qué pongo aquí estos movi este movimientos extrañamente? Estos serán los movimientos anormales, cuando se da una alteración en esa ruta de control extrapir extrapiramidal, entonces eso será una falla extrapiramidal. O sea, entonces sería eso. Sí. sí, sí, estaría relacionado con un, pero más a nivel de control del pensamiento que a nivel de control del movimiento de las manos. Ahí ya las manos no se mueven, pero eso sería un ejemplo de, de las manos de, una, de un paciente con enfermedad de Parkinson, donde está fallando la, la activación, o sea, la activación de los ganglios basales. Dorsales, está fallando por una deficiencia en la vía nigroestriada, es decir, de liberación de dopamina desde la sustancia negra del mesencéfalo hacia los ganglios basales dorsales, ¿sí? Que generan una deficiencia de control de movimiento. Hay problemas para iniciar el movimiento. En la, en la, en la, la lectura lo presentan como la, la, la vía directa, ¿sí? Te fallas en la vía directa de control extrapiramidal del movimiento conllevan a, falla, a problemas de iniciación del movimiento. ¿Sí? Con, y, donde es, y hay otra vía que se llama la indirecta, que da más vueltas, no nos vamos a complicar con eso por ahora, que donde lo que es fallas para inhibir el movimiento. ¿Sí? Si tú no puedes inhibir el movimiento, vas a tener movimientos exagerados, con mucha fuerza, con mucho ¿sí? Un exceso de movimiento, que será eh, como en las Coreas, como en la Corea de Huntington, ¿sí? donde las personas se mueven raro. Como si en Corea quiere decir como baile, ¿no? Como si estuvieran bailando. ¿Sí? Movimientos coreiformes, es decir, como si fueran danzas exageradas, porque, o en los tics, porque ahí en los tics también habría una deficiencia de inhibición. ¿Sí? O sea, el movimiento se inicia y no se logra frenar adecuadamente para moldearlo. cambio, en el Parkinson, el movimiento no se logra iniciar. Entonces, ellos quieren ¿sí, iniciar y no logran, que es por eso son unos movimientos. ¿sí? Vaya de, de, de, de freno. Entonces, habría también, incluso en el lenguaje, ¿no? Entonces, Ustedes piensan muchas vainas. ¡Ah, este profesor tan fastidioso, fíjense, pero no las dicen porque lo frenan. Básicamente, el pensamiento también es acción motora. Pero uno, no lo, uno lo que aprende a hacer desde niño es a inhibirlo. Pero cuando está muy impulsivo, muy ansioso, se le salen las palabras, ¿cierto? ¿Y eso cómo se trata. Eso cómo se trata. Sí. sí, sí, sí, sí. El TURED depende, depende del nivel de decir. Si es un problema de, de autocontrol, pues haciendo intervenciones encaminadas a fortalecer los circuitos de regulación que incluyen estas conexiones pronto de las cuales estamos hablando. Si es un problema más patológico como el TURED, pues hay que, tal vez la terapia no es suficiente. Hay que hacer ajustes ambientales, de pronto recurrir a, a psicofármacos principalmente. Eh, eh, serotoninérgicos ¿sí? como los antidepresivos ¿Sí? porque esos ganglios basales, la comunicación entre la, la corteza prefrontal y los ganglios basales es mediada por el neurotransmisor serotonina entonces muchas veces la impulsividad o sea la, la, la falta de freno no es tanto debida a una mala comunicación dopaminérgica sino serotoninérgica entonces cuando se invitan los serotoninérgicos que son mal, mal llamados antidepresivos ¿Sí? como los imágenes, la sertralina, ese tipo de cosas, las personas logran inhibir me me mejor, no solamente el Tourette, sino la ansiedad, el toque, el toque es una expresión de ansiedad, eh, la agresividad, la hipersexualidad, ¿sí? entonces también, todos los trastornos de falta de freno tienen que ver también con alteraciones en los brazos basales dorsales, ¿sí? entonces, todo donde no haya impulsividad, ¿no? la hipersexualidad, la, el, la, la, las ganas de comer, ¿sí? que pueden llevar a bulimia, el exceso también de ganas de, de deseo sexual, de, de agresividad o de ansiedad o de miedo, que serían los trastornos de, de ansiedad, el TOC y el TOC, incluyendo. ¿Sí? Entonces, lo que hace la intervención psicoterapéutica es, es instalarle a uno los frenos. ¿Cómo le instalan los frenos? Generando... Conexiones entre la corteza prefrontal y los ganglios basales, básicamente. ¿Sí? Y con el resto del sistema límbico, ¿no? O sea, es que depende con quién se esté asociando. Si estamos hablando de asociaciones con las cortezas motoras, será frenomotor. ¿Sí? Si estamos hablando de asociaciones con las cortezas de evitación, o sea, con los núcleos que, que, que, que activan el simpático, como el hipotálamo, la amígdala y el cíngulo, será ansiedad. Si estamos hablando de conexiones con los, los núcleos de conductas apetitivas de búsqueda, ¿sí? que serían los problemas de, de adicciones, que será con el núcleo accumbens y con la corteza prefrontal ventromedial y con el, el, el hipotálamo lateral. Y, ¿sí? depende con quién se asocian, es donde se van instalando los frenos. Todo mediado por la corteza prefrontal para que sea un control voluntario. Dime. Una pregunta. Entonces, la indirecta es primaria para finir y la directa es... Inicial. Uh -huh. Sí pero básicamente a nivel de movimiento más que de emociones y eso. ¿Sí? Pero también la emocional cuesta Sí. Por eso muchas veces también las personas con enfermedad de Parkinson, como se les cuesta iniciar, tienen problemas llamados de abulia y es que no, no quieren hacer nada, si no les interesa hacer nada, falta de incentivo. ¿Sí? O sea, les cuesta iniciar una actividad. En cambio, en el otro les costaría frenarse. ¿no? Entonces, habría más como adicción, como ¿sí? falta de freno. ¿Ven las dos, los dos polos? ¿Y cuál es más difícil de tratar? Eh, depende, depende de las alteraciones. ¿sí? Eh, yo creo que es más difícil eh, iniciar, el, iniciar que frenar. Sí, decir, eh, sí, las fallas son un poco más complicadas. Pero depende un poco a, a, a, qué, a qué es lo que está causando la falla en las vías. Se dan cuenta, de todo esto es esencial para entender la clínica, ¿no? Y los tratamientos, la farmacología, y lo no, que no es o la vida de uno propio, ¿no? Es una persona poco interesada, tendría falta de actividad en la vía un poco directa de inicio de, de, de la acción, un poco en los días también ventral mientras que una falta persona con exceso de enfermedad ¿sí, tóxica, tendría falta de freno. ¿no? Entonces le dice mi amor, te voy a instalar los frenos. Voy a hacer mis Entonces, por eso también está esta imagen, ¿no? Entonces, si les causa ansiedad esa imagen, sí, <ríe> sí de no pisar la niña. Eso. Entonces, el estriado dorsal, recuerden, está más involucrado con eh, que, tiene que incluye el caudado, putamen, reticular o un globo pálido, ¿sí? más sustancia negra, más. Eh, Núcleo subtanámico ¿sí? Bien. Entonces, tiene que ver un poco más con el control motor, con el control del pensamiento, ¿sí? Eh, y fallas en, este, en esta, pues nos llevan a trastornos del control motor, trastornos extrapiramidales como el Parkinson, los TICS, eh, las coregas, el Tourette, ¿sí? Eh, bien. Que pueden ser de iniciación o de freno, ya lo vimos. ¿sí? dependiendo cómo el circuito está alterado. Eh, y eh, yo no, no puse acá en la diapositiva los dos circuitos, las vías piramidales y extrapiramidales. Eso no, no se ve más en neuropsicología, o sea, no estudiarnos antes, ¿sí? por lo que son un poco más complejas, explicarlas toma mucho tiempo. ¿sí? Tienen varios elementos. En últimas, pues, pero el resumen de las dos vías extrapiramidales es la directa y la indirecta es que la la, la directa es iniciar el movimiento porque todas esas vueltas que dan con GABA, glutamato, dopamina, serotonina, así que todos los neurotransmisores están ahí, conllevan a activar más la, eh, los, los componentes motores. ¿sí? Que se energice la corteza motora primaria y premotora. En cambio, en la otra vía, con todas las vueltas que da, hace que se pueda inhibir la corteza motora primaria y premotora. ¿sí? O sea, para iniciación del movimiento, iniciación del movimiento. Bien. Bien. Eh, esto también tiene que ver con control o con agilidad o con darle fluidez al pensamiento, dado que se integra con componentes cerebelosos, con el cerebelo, como y con redes globales. ¿no? Entonces, hay muchas aferencias y aferencias desde los graves basales, todo mediado por el tal. ¿Sí? Eh, bien. Entonces, también alteraciones en estas rutas. Ahí sí que te veo. No está No, no el pues circuito si pronto estudiado no está tan malo. Yo alcancé a frenar cuando vi cuando la mirada de ustedes. No, qué, para que se Ah, listo. Entonces, puede llevar también a, a, a problemas de aprendizaje motor. Recuerden que esas estructuras al estar alrededor de los. De los de los ventrículos son estructuras ampliamente plásticas, ¿sí? Entonces, toda esa estructura límbica alrededor de los ventrículos tiene que ver con todas las formas de aprendizaje y en memoria. El hipocampo, la amígdala, ¿sí? En términos de, de memoria emocional, en términos de memoria eh, para hechos y eventos, y esta en términos de memoria para saber hacer cosas, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el saber hacer, más que el saber qué o el saber dónde o el saber cuándo, tiene que ver con el saber hacer, ¿sí? Y alteraciones pueden llevar también alteraciones para aprender a hacer cosas, procedimientos, de forma automática. Y alteraciones pueden ser las dispraxias, ¿sí? un problema de coordinación motora, ¿sí? la torpeza. ¿Sí? Ya no, no tienes que decirle torpe a esa persona, te pueden decir disfráxico. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es ¿Qué te gusta de mí, tu distraxia? Sí. Vamos a hablar de la relación que hay que mejorar. Ahí vamos a trabajar ejercicios prácticos. Yo, es que esa vaina de que lo van a acariciar a uno y también están ¿no? <risa> eh, bien. Y ya hablamos de la brava, de la psiquia, ¿no? ¿Cómo? O sea, aquí ¿Qué es la hora de psiquia? ¿No habíamos hablado de qué es la hora de psiquia? La hora de psiquia es pensamiento. Pradi, lento. Psiquia, pensamiento, ¿sí? ¿Se de un ay, ejemplo de hora de psiquia? Sí. sí. Ya. Ya, no, ya. No ya. Bien, bien. Ustedes anticiparon al ejemplo. Sería taquisiquia, ¿no? Pensamiento rápido. <risa> Taquis rápido. El bradi cardia, taquicardia también. ¿Listo? El control afectivo sería eh, problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de adicciones, de facto hay falta de división o falta de iniciación. Y control del pensamiento, pues, es, tanto, esquizofrenia, síndrome de. psicosis. Y el estrado ventral, que, que incluye el núcleo y los núcleos sectales, más o menos, asociados. Eh, más las conexiones mesolímbicas, es decir, del mesencéfalo, que básicamente es área tegmental ventral, más hipotálamo eh, lateral, más esto, será fundamental para la recompensa, ¿no? Este es el lugar de la recompensa, ¿no? De la felicidad, de la recompensa, ¿no? De sentirse uno que eh, las cosas valen la pena, no de disfrutarlas, más o menos, tiene que ver, ¿no? Siempre desde aquí en adelante vamos a preparar lo que es el placer de la recompensa, Bueno, ¿sí? generalmente general son cosas que están unidas, pero hay momentos donde no. ¿sí? Por ejemplo, en las adicciones. Una cosa es saber, o sea, que te dieron el dinero por el trabajo, otra cosa, ¿sí? otra cosa es disfrutar. ¿sí? O sea, llevar, energizar, en ejercitar, en en energizar el comportamiento hacia un objetivo es recompensa, ¿sí? y llegar allá, ya disfrutar por otra cosa. Por ejemplo, con las redes sociales. Hay personas, muchas personas, revisamos redes sociales de forma compulsiva. Ya no nos genera mayor recompensa. Pero si no lo hacemos, si no genera ansiedad. ¿Sí? ¿Listo? Eh, bien. Eso sería con respecto a los cambios pasados.